Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, pues básicamente tendríamos este segundo vídeo por aquí Pero es que vamos chicos, lo que se acaba de filtrar es una auténtica locura acerca de este prisionero Bueno, básicamente en el primer vídeo os comentaba que se había filtrado esta nueva skin Y pues bueno, os la enseñaba un poquito por fuera, desde fuera las imágenes que se habían filtrado Pero es que resulta que en este vídeo vamos a ver esta skin del prisionero barra nevada La podéis llamar como queráis, dentro del juego Y no solo eso chicos, sino que viene con muchas sorpresas Entre paréntesis 4 y se llaman fases O sea, lo estoy flipando yo ahora mismo como vosotros Entonces chicos, antes de ver esto simplemente recordaros que tenemos un sorteo activo de mil pavos que básicamente si queréis participar lo único que tendríais que hacer sería estar suscritos al canal si todavía no lo estáis ir abajo de este vídeo y dar me gusta al vídeo y también chicos comentarme cuál pensáis que ha sido la skin que han regalado que vamos que más os haya gustado sinceramente con lo que vamos a ver en el vídeo de hoy mi skin preferida es la del prisionero porque con todo lo que yo estoy viendo ahora mismo estoy flipando bueno bueno, chicos básicamente este prisionero barra nevada lo podemos llamar de las dos maneras pues es la skin oculta la skin secreta de esta temporada número 7 lo vamos a poder conseguir este jueves completando todos los desafíos bueno de hecho nos harían falta cuatro de los desafíos de la semana número 9 que creo que es este jueves que salen para conseguir esta skin de nevada y atentos chicos porque básicamente esto sería lo que se había filtrado en un principio que sería la imagen de por Fuera de esta skin de El Prisionero o Nevada. Bueno, entonces chicos, una persona ha descubierto que dentro de los archivos del juego también está esta skin con diferentes fases. ¿Y qué es lo que ha hecho? Se ha metido en el juego. No sé sinceramente cómo ha podido tener esta skin dentro del juego, pero es que fijaros, chicos, es que nos está enseñando al prisionero dentro del juego y que tiene diferentes fases. Primero, básicamente, tendríamos la fase normal, la fase que todos conocemos, y lógicamente con su mochila, que es un han dado bastante tocho entonces, primera fase, os digo chicos que es de verdad muy tocho estilo número uno, siguiente estilo básicamente ya le podemos ver un poquito más la cara y ojo que haya habido un amago de la tercera fase que fijaros chicos, está básicamente con todo el brazo de fuego y ahora aquí todo el brazo básicamente toda la parte del cuerpo y echando llamas, me quedo loco porque es que es básicamente lo que habíamos comentado todos estos días, que era el rey de fuego, aquí está chicos lo tenéis todo básicamente como si fuera un volcán echando fuego, está compuesto de roca y magma o lava parece ser y esta sería chicos su fase final, es que se me va la cabeza chicos de ver esto, es que es la mejor skin que hemos tenido hasta ahora que nos han regalado gracias a tener este pase de batalla y a completar los desafíos, menos mal que vamos el esfuerzo que hemos hecho todos de completar los desafíos de hecho yo todavía me quedan alguno que otro, el esfuerzo que hemos hecho todos ha valido la pena, porque es que esta temporada en concreto nos han puesto unos desafíos que han sido bastante, pero bastante cansinos, entonces ya tenemos por aquí esta skin que sinceramente creo que ha merecido la pena el prisionero y bueno, bueno, bueno chicos, atentos chicos al canal porque supongo que mañana, no sé si hoy me dará tiempo pero dentro de muy poquito os subiré la historia de este personaje y cómo se ha ido desencadenando poco a poco, porque todo esto tiene una historia y un origen este personaje que vais a ver Dentro de poco en el canal Así que chicos, redes sociales apareciendo por pantalla Tenéis mi Instagram apareciendo por pantalla Twitter y mi servidor de Discord Que ya sabéis chicos, si queréis jugar conmigo Esta semana, pues simplemente Entrar en mi servidor de Discord, que el enlace Lo tenéis en mi cuenta de Twitter Y simplemente esta semana vamos a jugar juntos Y vamos a hablar todos juntos Por Discord, debido a que lógicamente Las lobbies en Fortnite son de 4 y no se puede hablar Con más de 4 personas a la vez También recordaros chicos que la tienda de objetos os podéis poner mi código de apoya A un creador, el cual es by 6 que lo estáis viendo por pantalla Y de verdad chicos, muchísimas gracias A todos los que me apoyáis diariamente Ya no solo con este código Sino en, en Youtube, básicamente Mi canal, y es que estoy viendo Muchos mensajes de apoyo, los me gustan La verdad que están subiendo bastante Cosa que de verdad chicos, lo agradezco Un montón, así que chicos Esto ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Las fases, las diferentes fases Es que ha sido una auténtica locura. Así que chicos, atentos al canal, ya sabéis, y básicamente me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.